el pretérito. ¿Estudiaste español el semestre pasado? ¿Aprendiste mucho? ¿Cuándo usamos el pretérito? Usamos el pretérito para hablar de eventos completados en el pasado. Tenemos verbos regulares, verbos irregulares, donde hay un cambio de raíz, cambio de ortografía, verbos irregulares. ¿Cómo formamos el pretérito? Recuerden que los verbos en español terminan en AR, ER, EIR. El pretérito. Los verbos que terminan en AR quitamos la parte de AR con los verbos regulares. Para yo añadimos E, tú haste, usted, él, ella O, nosotros, nosotras amos, vosotros, vosotras. ¿Hasteis?, ustedes, ellos, ellas, haron. Para los verbos que terminan en ER o IR, quitamos la ER y ir y añadimos I, Iste, Yo, Imos, Isteis, Yeron. Vamos a verlo con el verbo hablar. Yo hablé, tú hablaste, usted, él, ella habló, nosotros, nosotras hablamos, vosotros, vosotras hablasteis, ustedes, ellos, ellas hablaron. Aprender, yo aprendí, tú aprendiste. Usted, él, ella aprendió. Nosotros, nosotras aprendimos. Vosotros, vosotras aprendisteis. Ustedes, ellos, ellas aprendieron. El verbo vivir. Yo viví. Tú viviste. Usted, él, ella vivió. Nosotros, nosotras vivimos. Vosotros, vosotras vivisteis. Ustedes, ellos, ellas vivieron. Hay algunas palabras claves que indican el pretérito. Ayer, anoche, esta mañana, tarde, noche la semana pasada, el otro día, entonces, en ese momento, hace dos días. Vamos a ver unos ejemplos. Ayer hablé con mi madre. Por fin terminaste el libro. La semana pasada, Carlos estudió 10 horas. Esta mañana, Raúl nadó dos millas. Anoche, asistimos a un concierto. ¿Comprasteis ropa nueva para la fiesta de cumpleaños? El año pasado, Pablo y Ana viajaron a Colombia. El verano pasado, Jorge y su novia corrieron en un maratón. Ahora, a practicar. Esta mañana, la profesora escuchar las noticias. Vamos a conjugar este verbo en el pretérito. Esta mañana la profesora escuchó las noticias. Número 2. El fin de semana pasado yo limpiar mi casa entera. El verbo limpiar en el pretérito. El fin de semana pasado yo Limpié mi casa entera. El verano pasado, mi familia, el verbo caminar, el camino de Santiago. Vamos a conjugar el verbo caminar en el pretérito. El verano pasado, mi familia caminó. El camino de Santiago. 4. El año pasado, el verbo vender mi coche y el verbo comprar uno nuevo en el pretérito. El año pasado vendí mi coche y compré uno nuevo. 5. Ayer mis amigos, el verbo correr 10 millas. El verbo correr en el pretérito. Ayer mis amigos corrieron 10 millas. 6. El perro, el verbo comer, la tarea. El verbo comer en el pretérito. El perro comió la tarea. Siete. Mi bisabuelo. El verbo vivir. 102 años. Vivir en el pretérito. Mi bisabuelo vivió. 102 años. Número 8. En mi cumpleaños, el verbo recibir muchos regalos. El verbo recibir en el pretérito. En mi cumpleaños, recibí muchos regalos. Número 9. La semana pasada, un restaurante nuevo, el verbo abrir, en mi ciudad. El verbo abrir en el pretérito. La semana pasada, un restaurante nuevo abrió en mi ciudad.